Buenas tardes tengan todos nuestros amigos eh, televidentes de Cartago Medios eh, TV, cartagomedios.com Bienvenidos a una edición más de nuestro programa Café Empresarial y hoy, sí, Max, hoy no le quede mal ¿verdad? Hoy me traje la tacita de café para tomarnos y acompañarnos el día de hoy en este tu espacio Realmente estamos... Eh, como siempre muy satisfechos, muy contentos de estar aquí eh, nuevamente en este espacio de eh, café empresarial y por supuesto le damos la cordial bienvenida a nuestro señor director Don Max Segueira. Venga, muy buenas tardes, Don Heiner Mora, mi buen amigo. Es un placer hoy saludarlo en esta hermosa ya tarde, sábado 17 de julio de 2021. Don Heiner, qué placer compartir de nuevo con usted en nuestro espacio. Don Heiner, Café Empresarial, y ya lo veo, Don Heiner disfrutando de una hermosa taza. Yo de café costarricense, qué manera, don Género. Hoy un servidor, Max Sequeira Cascante, le mando un cordial saludo a usted, a toda nuestra hermosa audiencia que en este momento está sintonizando Café Empresarial, que nos pueden ver desde www.cartagumedios.com y tal vez y a través de nuestro Facebook, Cartago Medios, y estamos hoy en sintonía para Centroamérica, eh, para México, Costa Rica y Madrid, España y también en Sudamérica. Qué alegría de nuevo compartir con ustedes, estar compartiendo grandes momentos de negocios como siempre y estamos acá hoy con la presencia de un invitado de bastante importancia que ahora es el amigo de nuestro espacio Café Empresarial y va a compartir con nosotros hoy grandes momentos de negocios. Eh, he tenido la oportunidad de integrar con él parte de sus proyectos empresariales, de los cuales nos hemos sentido bastante contentos, aquí haciendo espacios en temáticas como la parte empresarial, la parte pymes, pero el tema de hoy, eh, queridas y queridos amigas y amigos, es de importancia porque en estos tiempos el tema nos va a dar una ilustración muy buena de todo lo que tenemos que tener en cuenta, tener grandes planteamientos ante la imprevisibilidad de mercado y cómo el fenómeno COVID nos ha venido a enseñar a aprender grandes lecciones. Para nosotros es un honor y un placer contar en nuestro apreciado espacio con el licenciado Marcelo Burman. Don Marcelo, para los que no lo conocen, es de origen argentino, que nos decía que argentico, ¿verdad? <risa> Hemos compartido con él en esa cuestión de argentico y ahora dice que es costarricense, reside en Costa Rica desde el año 2002. Don Marcelo es licenciado en Administración de Empresas, licenciado en contaduría Pública, colega nuestro, graduado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Pero como dice Don Marcelo, se denomina a sí mismo como un emprendedor serial, ¿verdad? ¿Y por qué así? haciendo distintos proyectos, fundamentalmente en el sector de medios de comunicación, tanto en la hermana República de Argentina como acá en América Central. Hoy es eh, el CEO de la organización Conecta B2B Live, que es una empresa dedicada a medios en la parte digital, en la parte streaming y también mmm, en plataformas con más de pre, eh, presencia en más de siete países y en el Caribe, donde desarrolla comunidades de negocios, de ahí que hablamos de la revista Mercados y Tendencias, de la cual me ha tocado a ser columnista, eh, impartir conferencias, eh, la parte pues estaba bien, bien, de hecho, la, ya, ya, ya. la construcción, construir con las cuales tenemos productos editoriales así como el Tech Day, E-Commerce Day, Expo Construir, Construir Innova, Evolución Pyme, Acelera y muchos otros productos. También está desarrollando eventos virtuales como el Conecta Bit 2 b Live, eh, Expo Construir Latam, Elite Now Live, el CEO Meeting y Retail Week. Y además en su rol de consultor desde inicios del 2019, don Marcelo integra la comunidad OpenExo como embajador y coach, certificado de la misma la cual promueve el desarrollo, transformación digital y exponencial en las empresas y organizaciones y es socio de Nidux, plataforma dedicada al comercio electrónico con más de mil clientes activos para los cuales desarrolla sus tiendas en línea y ventas por canales digitales también entre el periodo comprendido, en el año 2005 al 2012, representó a la editorial Televisa en la región centroamericana con sus productos como Vanidades. Cosmopolitan, el Men's Health, el Women's Health, el National Geographic, que son eh, reconocidas revistas en el medio y además ha sido conferencista en diferentes partes del mundo como Buenos Aires, Sao Paulo, Roma, Londres, Nueva York, Toronto, Barcelona, Madrid, en diversos temas de la rama empresarial y desde el 2010 integra la EO, la Entrepreneur Organization que es dedicada al emprendedurismo mmm, y además de esto, miembro del Consejo Regional para América Latina, eh, casado, tiene dos hermosas hijas y realiza un fuerte activismo en la comunidad eh, judía a la que pertenece, luego ocupar diversos puestos en instituciones en Argentina, en el año 2009 refundó el Brian Bridge Costa Rica y también mmm, desde el 2012 hasta el 2019 ha sido presidente de la institución para el área norte de Latinoamérica y Caribe, que abarca desde Ecuador hasta México. Y es uno de los líderes en la actualidad del proyecto Día de Buenas Acciones, el Good This Date para toda Latinoamérica, que esta iniciativa inicia desde 2014 hasta la fecha. Don Marcelo, qué placer tenerlo acá, a tan ilustre personaje con nosotros en Café Empresarial, y bienvenido sea a grandes momentos de Negocios, Don Marcelo. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Un placer compartir este rato contigo, con, con tu audiencia. Demasiada larga la introducción. Pero pero bueno, aquí estamos para, para hablar de cosas más interesantes que lo que he hecho. <risas> No, don Marcelo, por el contrario, que en nos sentimos porque toda esta experiencia que usted trae, este desarrollo, eh, nos demuestra lo que es de verdad ser un emprendedor que ahí coincidimos en eso, ¿verdad, don Marcelo? Hay que hacer de todo, hay que ser muy versátil y ahora en estos tiempos, con mucha más razón, tenemos que hacer diversas cosas que no solo nos hagan crecer, sino darle a la comunidad y a la sociedad un gran legado y un gran aporte, don Marcelo. Absolutamente soy un convencido que el emprendedurismo bien entendido es el que va a sacar nuestros países de, de ciertos niveles de pobreza o de, de, de esos países que se los ve como más pobres a nivel global, eh, para mí el emprendedor es el motor de la economía y, y hay que apoyarlos, darles herramientas eh, y no entender al emprendedor solamente como ese que tiene una pequeñita empresa, un emprendedor también tiene una mediana empresa y está emprendiendo todos los días para mantener su planilla, para mantener el trabajo de la gente, para mantener su negocio funcionando, eh, creo que esas iniciativas que, que la gente suele desarrollar son las que hacen que la economía crezca. Eh, siempre doy el mismo ejemplo, en Europa el, las pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas eh, son el 99% del parque empresarial, pero representan... Casi el, eh, si no recuerdo mal los números, 30 y pico por ciento del Producto Bruto Interno. En Latinoamérica y en, y en Centroamérica se, hace, se, se profundiza más este problema, no llegan a representar el 10 del Producto Bruto. ¿Por qué? Porque lo que solemos tener como problema muchas veces es que generamos emprendedores de lo que yo llamo de subsistencia. Alguien que hace un emprendimiento solo para poder mantener... Y, y como sacar un salario autopagado y no se agrega valor a la economía. Creo que él, digamos, hoy en día el emprendedor tiene que pensar en cómo hacer mejor su negocio, cómo crecer, no solo cómo pagar su salario y, y mantener a su familia, sino cómo agregar valor al país y a la sociedad en general. Y bueno, en ese camino estamos. Eh, don Marcelo que eh, muy cierto y uno que también eh, le ha tocado en la parte del emprendedorismo ver muchas situaciones de todo tipo, de toda magnitud y aquí nos estamos entendiendo de los tres que nos ha tocado ver diferentes circunstancias eh, sí, es lo que mueve una economía, en su mayor parte está constituido el desarrollo económico por empresas de esa magnitud y que no es muchas veces, eh, no es nada fácil a veces tratar de sacar como un usted el día a día, tratar de ver asuntos de planilla asuntos de obligaciones financieras asuntos de la búsqueda siempre de clientes, expansión de mercado. Y precisamente, don Marcelo, hoy vamos a disfrutar de su ponencia porque el tema que usted nos trae es ligado a todo esto que estamos conversando, ¿verdad? Y para la audiencia, don Marcelo, nos viene a ilustrar con el tema de la transformación digital y propuestas de nuevos modelos de negocio. Vean qué importante el tema que hoy vamos a ver, porque es una realidad que estamos viviendo en este momento y que nos ha venido a cambiar el panorama, el enfoque, el parque empresarial, no solo costarricense, sino a nivel mundial y cómo esto influye en todos los sectores. Pero vean qué importante, transformación digital y propuestas de nuevos modelos de negocio. Don Marcelo, eh, hoy... El espacio es todo suyo y escuchamos atentamente este tema porque es de suma importancia para tomarlo en seria consideración, ¿verdad, don Marcelo? Por supuesto, la transformación digital para mí es un tema que eh, es una obligación de cualquiera que quiera tener un negocio eh, hoy funcionando y, y que se mantenga en el tiempo. La pandemia, esta que estamos sufriendo hace ya casi año y medio, es algo que lo, que lo único que hizo a nivel negocios, <coughs> perdón, es acelerar okay. ese proceso. El tema de la transformación digital era algo que nos iba a tocar hoy o nos iba a tocar en cinco años, pero que nos iba a tocar, nos iba a tocar. ¿Por qué? Y básicamente por la evolución de los modelos de negocios. Es un momento de disrupción y yo siempre explico esto para entender qué significa un momento de disrupción. Disrupción es lo que se da cuando algo que se hacía de determinada manera, de repente queda obsoleto. Eh, si lo pensamos con un ejemplo, digamos, dos ejemplos muy tradicionales eh, que se suelen dar en esta industria, eh, uno puede ser, por ejemplo, la llegada del vehículo como medio de locomoción. Eh, si uno piensa fines del siglo XIX, eh, eh, recién empezaba el carro a funcionar, eh, el carro Digamos, no, obvio, obviamente ya como, como lo estamos conociendo hoy, pero todavía existían, la mayor parte de la movilidad era con carrozas y caballos. Si en ese momento alguien invertía en una estancia de, de caballos, para, porque decía, la, las ciudades están creciendo, la gente se va a tener que movilizar más, 10 años después se había quedado sin negocio. ¿Por qué? Porque ya eso dejó de ser el medio de locomoción tradicional. Si queremos ir un tiempo más cercano, pensemos en la industria de la música. Eh, quien fabricaba CDs, eh, de repente le llegó un iPod, le llegó Spotify, le llegaron nuevos modelos de negocios y no pudo hacerlo más. Si lo acercamos más al día de hoy y podemos buscar lo que está pasando, por ejemplo, en la industria del retail, donde lo que muchos negocios tenían como atención al público, de repente llega una pandemia y nos dicen no se puede circular, no puedes salir tales días, solo puedes salir, depende del país. Nos, donde nos estén escuchando a determinadas horas y la gente se queda sin poder llevar adelante sus negocios. Y todo eso tuvo solución, o oh, perdón, voy a dar un ejemplo más. Nosotros en Conecta B2B eh, somos una empresa que hasta marzo del 2020 hacía eventos presenciales, congresos de 500 a 1.000 personas en todos los países de América Central, eh, como el Tech Day, y de repente nos dicen ya no hay más negocio, no podés volver a juntar esa cantidad de gente en un lugar. Y teníamos veintitantas, treinta personas trabajando y, y había que encontrar el que, qué hacer a partir de ahí, porque nuestro negocio bajaba a cero. Por regulación ya no íbamos a poder más hacer esos eventos, al día de hoy no los hemos retomado todavía. Y ahí fue cuando creamos un modelo de negocios diferentes con medios virtuales. Y si uno se pone a pensar que de mayo del 2020 a. Eh, este mes de julio del 2021 ya hemos hecho más de 60 eventos virtuales con stands, con conferencias, con ruedas de negocio, con cantidad de formatos diferentes. Lo que sacamos como, como conclusión es que el fondo de nuestro negocio no era hacer congresos o convenciones, sino que era ver cómo le agregábamos valor y conocimiento a la gente y cómo los uníamos en una propuesta donde puedan interactuar, sabiendo que nuestro por qué era, no era el evento sino que era el resultado de ese evento, pudimos entender cómo cambiar nuestro modelo. Lo que decía antes en el retail para mí es muy importante. Mucha gente tuvo que migrar hacia plataformas de comercio electrónico. Eh, como dijiste al principio, yo soy socio de una de ellas, quizás la líder en Costa Rica, como es Nidux. Y hoy tenemos, no sé, más de 3.000 tiendas en línea creando sus tiendas desde inversiones muy bajas hasta, digamos, emprendedores que solo tienen tiendas en línea o empresas, no sé, como... Yamuni, La Gloria, eh, ahora estamos haciendo la tienda de Semaco, eh, no sé, Podre, Toys, eh, Arenas, no sé, cantidad de tiendas que hacen su tienda virtual con nosotros que lo que entendieron es que no era hacer algo más en una plataforma digital, sino que de repente era convertir su negocio en, un, en otro negocio donde el producto que se vende es el mismo pero el canal iba a cambiar y nosotros ayudarlos en esa transformación. Y esto, insisto, vale para el pequeño, mediano o gran empresario. La transformación digital es un must que no queda otra que, que tomarla. Eh, muy importante e interesante, interesante este detalle, Marcelo, porque vea el ejemplo que usted está poniendo con el caso de ustedes, con la parte Conecta B2B y a lo que se tuvo que recurrir en una situación de estas, porque ahora... Eh, hemos visto que con la eh, situación pandemia y esto de COVID-19 nos vino a dar grandes lecciones a nivel mundial de la reinvención y una reinvención que tiene que ser bien justificada, bien medida y ante todo tener pues, puntos de enfoque por donde comenzar, porque siempre ha sido una inquietud, Marcelo. Y que a uno le ha tocado también en la parte de procesos de consultoría, mucho en conferencias, cuando trata uno con empresarios, hemos tenido dos enfoques de la empresaría. Y esto yo en Conecta B2B Life, como ustedes lo había expuesto cuando hablábamos de lo que es la empresaría tradicional versus hoy la empresariedad digital. ¿Qué está pasando? Que muchas personas, lamentablemente, se han quedado encasilladas en la parte a lo que venimos acostumbrados a esa zona de confort a la habitualidad de seguir haciendo cosas eh, como se han venido haciendo. ¿Y qué pasó? Habrá otros que tomaron decisiones en el camino y entender que había que pasar a plataformas digitales, a pasar a estos factores como la omnicanalidad, que en un momento me tocó verlo. Y con Pymes me ha tocado trabajarlo así, como enseñarles incluso cosas básicas de aprender a hacer contenidos en redes sociales para dar una cobertura y expansión de marca. Porque acá, Marcelo, y usted lo expone muy bien en ese sentido, la parte de reinvención. ¿Qué aspectos son importantes en la reinvención y en la innovación cuando se trata de una, de una presentación para un nuevo modelo de negocios? ¿Qué es importante? ¿Y cómo le podemos decir nosotros al emprendedor o a la emprendedora qué puntos hay que evaluar para dar ese salto, Marcelo? Creo que lo primero que todo emprendedor se tiene que preguntar eh, antes de iniciar el proceso de transformación digital y, va, y va, van a ver ahora que esa pregunta que voy a hacer no tiene que ver con nada de tecnología, no tiene nada que ver con digital, sino que tiene que ver con una pregunta previa y es realmente qué es lo que vendemos y qué problemas solucionamos con eso que vendemos. Es decir, eh, si yo vendo, vamos a dar un ejemplo, voy, voy a volver al ejemplo conmigo, pero después voy a dar otros ejemplos. Supongamos que yo lo que vendía como producto era un stand en un evento y el patrocinio de una conferencia llamada Tech Day. Claro, le, digamos, la gente me compraba un patrocinio de un stand de 2x2, de 3x3, de 3x6, de lo que sea. Y llegaban y montaban ese stand en el centro de convenciones y contrataban 12 decanes y traían folletería y se juntaba la gente y repartían folletos y hablaban y podían generar nuevos negocios. ¿Yo vendía un patrocinio en un evento? No. Yo lo que le vendía a la gente era la posibilidad de contactar con posibles nuevos clientes, la posibilidad de hacer networking con gente que podía ser parte de su ecosistema de negocios. Le vendía a los asistentes la posibilidad de encontrar nuevos proveedores, le vendía la posibilidad de escuchar a interesantes ah, conferencistas y aprender para sus negocios del día a día. Todo eso, cuando llega la pandemia, me hace pensar... Y me hace decir, a ver, ¿yo lo que vendo es un evento, es un congreso? No, yo lo que vendiera todo es otro. Todo es otro, ¿lo puedo hacer digitalmente? La respuesta es absolutamente que sí. Y desarrollamos un modelo de gestión digitalizando toda esa plataforma de evento. Esto vale para cualquier tipo de negocio. Quien en algún momento, no sé, para dar un ejemplo, tiene un gimnasio. Eh, cuando llegó la pandemia dijeron, y ahora la gente no puede venir al gimnasio, están prohibidos los gimnasios, ¿qué vamos a hacer? Conozco gente que se echó a llorar, a llorar y otros que entendieron que lo que hacían era ayudar a tener un estilo de vida más saludable o a hacer ejercicio a, a sus eh, consumidores, a sus clientes, y empezaron a repartir los implementos del gimnasio en las casas de la gente, empezaron a dar clases en línea, empezaron a hacer experiencias que cumplían el mismo objetivo aunque la persona no vaya al gimnasio. No digo que el negocio sea el mismo, no digo que el resultado económico va a ser el mismo. Lo que digo es que hay una forma de reinventarse cuando uno tiene la necesidad de hacerlo. Claro, mientras no nos obligan, no hay una pandemia y no pienso en cómo transformarme. El tema es que la velocidad del cambio es cada vez mayor. La historia de la humanidad demuestra que cuando empieza una curva de cambios, esa curva se convierte en exponencial en cualquier momento, y eso es lo que hace que tengamos que transformarnos. Entonces, el primer paso para mí es realmente preguntarnos a qué problema le estamos dando una solución con nuestro producto. Si vendemos eh, un, una pizza, lo que hacemos es solucionar un problema llamado hambre, ¿sí? con, una, con un condimento muy rico que tiene nuestra pizza. Si vendemos, eh, no sé, un accesorio de belleza, una bisutería, lo que vendemos es la, esa posibilidad para la mujer de sentirse más bonita. No es que vemos esa, ese producto como un producto en sí mismo, es lo que ese producto genera en la persona. Cuando uno lo entiende al producto como un servicio y lo que logra ese servicio, ahí podemos ver cómo digitalizar el canal de comunicación, porque entendimos que el fondo está en, qué, en el para qué y no en el qué. Ahora, una vez que entendimos eso, lo que hay que buscar son herramientas de transformación digital para nuestros negocios. Mucha gente dice, pero yo no entiendo de tecnología, no sé por dónde empezar, le tengo miedo, etcétera, etcétera. La realidad es que eh, hoy existen herramientas, a mí no muy bajo costo, a bajísimo costo, ¿sí? eh, incluso muchas de ellas gratuitas, que nos permiten probar y ver cómo podemos iniciar ese proceso de transformación en nuestros negocios. No todo tiene que ver con hacer... Un Amazon. Probablemente ninguno de nosotros pueda crear un Amazon. ¿sí? Eso se lo dejamos a Jeff Bezos, a Jack Ma, a quienes han creado esos grandes unicornios. Yo lo que digo es: en nuestro pequeño espacio de negocios hay herramientas para bajar costos o subir ingresos que nos permiten actuar diferente. Esa fue una de las lecciones más importantes que a mí me enseñó la, la pandemia, donde me reunía con mi gente y decíamos: tenemos que hacer esto y era buscar una herramienta en las N que hay en el mundo para poder transformar nuestro modelo. Y voy a dar ejemplos concretos. Eh, hay una, digamos, a quien le guste leer, le recomiendo leer a Peter Diamandis. Peter Diamandis es el fundador de Singularity University y Peter escribió un libro que se llama Abundancia. Lo que él sostiene es que el mundo hoy es un mundo que vive en abundancia. Y vamos a explicar qué significa porque la gente dice, yo no, a veces no llego a fin de mes, ¿de qué me están hablando de abundancia? Abundancia es abundancia de recursos, no abundancia de dinero para todo el mundo. El mundo es un mundo de recursos abundantes. Voy a dar ejemplos concretos. Eh, muchas veces la gente dice, bueno, pero para hacer esto necesito N cientos de personas trabajando en mi empresa. Y la verdad es que, por ejemplo, si yo tengo que distribuir comida, hoy existen plataformas que solo las consumo por servicio, y esto no estoy descubriendo América cuando lo digo. Si, si uno dice, hago un delivery, y existen plataformas como Uber, como Didi, la que sea, que puedo contratar a alguien que lo lleve, o como Globo, o como Pedido Ya, etcétera, etcétera. Y entonces ya no necesito tener mensajeros in-house para hacer mi trabajo de, de delivery. Ahora, esto uno lo conoce porque lo usa a diario y demás. Ahora, vamos a dar un ejemplo. En algún momento antes comentaba, yo estaba vinculado al mundo de revistas. Me acuerdo una vez que teníamos que cerrar una edición de una revista, producto físico, eh, que tenía que retocar, no sé, como 100 fotos y teníamos fecha de entrada en impresión. Y de repente se enferma quien diseñaba, eh, quien retocaba esas fotos. Claro, las soluciones que empiezan a decir, tengo el hijo de una prima que es diseñador, que por ahí en dos días puede ayudarnos. Eh, digamos, si empezamos con esas soluciones que, que a veces hasta suenan ilógicas, pero es lo que en el mundo tradicional estamos acostumbrados. Hay plataformas como Fiverr a nivel global, donde necesito 10 diseñadores, 1.000 diseñadores los tengo ahí. En ese momento contraté a 4 diseñadores, dos eran de Bangladesh, uno de Tailandia y el otro de Venezuela, si no recuerdo mal. Y en 48 horas tenía las 100 fotos retocadas eh, a un costo bajísimo, y sin ninguna contingencia ni nada por el estilo. Es decir, tú una abundancia de recursos de diseño gráfico. Hoy en día, para nuestro mer medio, mercados si y tendencias, a veces nos dicen: necesito subtitular un video, contrato ahí gente que nos hace la subtitulación. Necesito eh, hacer la traducción de un artículo, necesito redactar un artículo, necesito contratar grandes recursos porque lo consumo todo on demand cuando lo necesito. De nuevo herramientas que están en la nube que se consumen por requerimiento y accesibles a todos y así como esto en alguna época uno contrataba sistemas eh, no sé para ir a temas contables uno contrataba determinadas plataformas tenía que tener servidores que contaba, costaban varios miles de dólares en la empresa redes internas conectadas hoy todo está en la nube y consumimos un espacio de un disco que nos vende amazon y que está en la nube Amazon Web Services, que está en la nube y que lo consumo a requerimiento y no uh -huh. tengo que hacer esas grandes inversiones. Si uno se pone a pensar la cantidad de cosas que uno puede ahorrar costos o subir ingresos por usar herramientas en línea, uh -huh. es incalculable las oportunidades que tiene para abrir negocios, para ampliar horizontes, para bajar costos. Entonces la invitación es a pensar qué es lo que se hace ¿Y qué herramientas hay en la nube que puedo aprovechar para mi día a día? Se sorprenderían. Don Marcelo Urman, lo tenemos hoy acá en Café Empresarial. Ya nos escucha bien, Marcelo, y ahora sí. Excelente. Siempre. Bien, para recordarles, amigos, estamos totalmente en vivo. Es la una de la tarde con 28 minutos acá en Costa Rica, dos de la tarde, 28 en Panamá, en México. Saludos para nuestros amigos que nos están reportando la sintonía. Eh, y que están eh, indicándonos que les encantan los programas de café empresarial y les envían muchos saludos a don Marcelo. Don Marcelo eh, es el director general, tengo entendido, de la revista Mercados y Tendencias, donde, por cierto, ahí nuestro director, don Max Sequeira, ahí escribe, creo que todas las semanas viene ahí un artículo muy, muy, muy interesante. Bueno, no solamente de... de el del doctor, ¿verdad? Sino también de todos los, los que escriben en esta prestigiosa revista. Y también es el gerente general de eh, B2B, ¿verdad? Es eh, Business to Business. Conecta entendido? B2B, exactamente. Es que conecta B2B. Eh, y bueno, y decirles a nuestros amigos que nos pueden seguir a través de Cartago Medios en el Facebook. Eh, recordar que nuestra página oficial es cartagomedios.com. Este programa estará también en YouTube y estará en la página de Cartago Medios en los programas de Café Empresarial. Este es el número 15 Sé que don Marcelo tiene el privilegio de ser el número 15 invitado número quince, eh, en esta oportunidad. Y recordar que estamos en Argentina también a partir de las cuatro de la tarde. Así que el saludo para los hermanos argentinos que están viendo allí a su compatriota el día de hoy. Eh, continuamos, estamos en Café Empresarial y está la una de la tarde con 30 minutos, don Max uh -huh. así es don Heiner, muchas gracias, de verdad y, y a don Marcelo que hoy don Marcelo, usted está dando una serie de pautas, tips y puntos clave que tenemos que tomar en, en cuenta en estos tiempos que es no solo el hecho de ver una crisis como crisis, porque sí, lamentablemente y por cuestiones de neurolingüística, mucha la cuestión de neurociencia, lamentablemente se nos ha programado para ver las crisis como algo de terror, como algo de, por decirlo así, un apocalipsis empresarial. Pero usted dijo ahora algo muy fuerte y esto a mí también me ha marcado mucho en esa parte que es, Cómo saber transformar las crisis como elementos de oportunidad y elementos a favor para poder crecer, para poder evolucionar, para poder dar nuevos estados de transición. Y usted me hizo recordar precisamente un libro que estando en la universidad, me lo tuve que estudiar y hacer un ensayo de este libro que me encantó muchísimo y lo recomiendo, que también se llama La teoría del caos, que me imagino que por ahí usted lo habrá... Eh, lo habrá tocado y es un libro muy interesante porque mmm, dentro de esto eh, son modelos matemáticos que sus primeros teóricos está Edward Lorenz y habla de esto. Cómo aprender, ver en el caos un orden y en este caso, como la pandemia, a nosotros se nos está transformando en un orden. ¿Para qué? Para nuevas invenciones, para nuevos modelos de negocio, para desarrollo de nuevos productos y servicios. Y ver, no, Marcelo, eh, esto que usted dice con eh, los emprendimientos suyos, cómo se tuvo esa visión y esa capacidad de ver en el, en el hoyo negro, por decirlo así, verdad, en el agujero negro, ese, ese, ese, ese enfoque de poder desarrollar y no de retroceder. Y esto que usted dice a mí también me ha pasado, porque yo me he encontrado gente llorando, gente desesperada, gente, Max, me retiro, no, esto no es para mí, ¿qué voy a hacer? Voy a la informalidad, no sé por dónde empezar. Y siempre yo le digo a la persona, como usted lo dijo anteriormente ¿a quién le vende? Es que ese es un punto clave que yo lo veo en los nuevos modelos de negocios. ¿Quién es el cliente de nosotros? ¿O quién nos compra? ¿Quién es nuestro mercado? Y aquí viene una parte todavía más interesante um, dentro de eso, Marcelo y usted lo, lo dice muy bien en esta, en esta anterior ponencia suya eh, ¿Cómo reunirse con gente? ¿Qué tan clave en estos tiempos de pandemia, Marcelo será fomentar alianzas estratégico comerciales para poder plantear nuevos modelos de negocios hacia la digitalización. Y a esto me refiero a tener equipos multidisciplinarios de gente de varias ramas. ¿Qué tan importante será esto, Marcelo? A ver, creo que el mundo hoy es un mundo no competitivo, sino más, como dicen algunos, competitivo o cooperativo en la competencia. Yo soy un convencido que la colaboración y entre empresas es la clave de, del éxito futuro, porque cada uno va a ser una parte de un modelo de negocios y se van a crear ecosistemas colaborativos entre sí. Recién comentabas lo, el, el tema de la crisis que estamos viviendo y a mí me gusta mucho la frase de uno de los quizás más grandes estadistas que dio el siglo XX, Winston Churchill, que alguna vez dijo nunca desaproveches una buena crisis la realidad es que las crisis presentan oportunidades. De hecho, si uno ve cómo se escribe la palabra crisis en japonés, se forma con dos anagramas, uno que se llama peligro, que es lo que vemos en las crisis primeramente, y otro que es oportunidad. Y las dos forman la palabra crisis. Lo cierto es que las crisis representan un peligro para quien no la pueda aprovechar y una gran oportunidad para quien entienda cómo surfear ese momento de la crisis. Lo cierto es que, tenemos que acostumbrarnos a vivir en el cambio permanente. Esto no es algo que llegó hoy y, bueno, es algo momentáneo. No, no, no, la crisis va a ser algo, no la crisis, perdón, el cambio va a ser algo sistémico. La nueva normal es el cambio. Eh, vivimos un momento de transformación único en la historia. Nunca hubo tantos cambios tan acelerados en tan poco lapso de tiempo. Hay quien dice que hoy hay más de 20 momentos Gutenberg. Eh, ¿Por qué momentos Gutenberg? porque cuando Gutenberg hace 500 años crea la imprenta, generó un cambio radical, generó la posibilidad de acceder al conocimiento a la gran masa de la población, cuando antes el conocimiento estaba restringido a solo una élite eh, de la burguesa, de la sociedad, que tenía acceso a determinadas, determinados conceptos, y la gran masa de la gente no podía. Si hoy vemos esos momentos Gutenberg, lo vemos relacionados con diferentes industrias y desarrollos que van a generar un cambio continuo. Veámoslo en nosotros mismos. Eh, probablemente nadie se acuerde hoy cómo era su vida pre-WhatsApp. Es más, no se imagina cómo era su vida pre-WhatsApp. Cómo pudimos vivir sin una mensajería instantánea. Yo, yo, yo me imagino cuando yo tenía la edad que hoy tienen mis hijas, que tienen 18 y 22 años, cómo, cómo, cómo vivían mis padres tranquilos de que, es, que yo salía y no sabían dónde estaba hasta el día siguiente que llegaba. Y, y no me imagino esa situación hoy, con mis hijas. Esto tiene menos de 15 años de historia. ¿Imaginan una, un mundo sin redes sociales? ¿Imaginan un mundo sin un Google para buscar cada cosa que uno, que uno necesita? La realidad es que estos cambios que se dieron en los últimos 10, 15 años van a tender a acelerarse todavía más. Todas las industrias y todos los negocios están siendo afectados. Entonces, a partir de ahí viene lo que tú decías recién. Punto uno: colaboración. Me voy a especializar en algo y voy a colaborar con otro y voy a crear un ecosistema donde juntos nos podamos potenciar. Punto dos, encontrar las oportunidades de dónde puedo ser el mejor y aportar ese ecosistema desde mi, desde mi lugar y no pretender hacer todo y no pretender que lo mío es único. Probablemente lo mismo que hago yo lo hagan otros. Ahora, ¿cuál es mi condimento secreto que hace que yo lo haga mejor y que alguien me pueda elegir a mí? Todas esas son preguntas que nos tenemos que hacer que implican digitalizar parte de nuestros procesos y negocios, no solo productos, porque hay muchos que piensan, bueno, pero si yo vendo, no sé, para decir un, vamos a volver al ejemplo de un plato de comida, ¿cómo digitalizo un plato de comida? No, la, el plato de comida va a seguir siendo el producto plato de comida. Lo que voy a digitalizar, digitalizar, perdón, es la forma de conectarme con mi cliente, es la forma de hacerle llegar ese plato de comida, es la forma que el cliente va a encontrarme cada vez que, se le despierte ese deseo de decir quiero algo rico. Todo eso es lo que voy a tener que digitalizar. Y estar, creo que en algún momento nombraste la palabra de omnicanalidad, lo cierto es que esa omnicanalidad hace que tengamos que colaborar en un ecosistema que nos permita estar presentes en todo momento y en todo lugar en el momento que ese consumidor quiera mi producto. Entonces el desafío obviamente es muy interesante y mucho más de lo que imaginamos. Ahora algo muy importante, todo esto que digo no es solamente para grandes empresas, porque mucha gente piensa, bueno, pero yo soy un pequeño comerciante de, de una pequeña ciudad, ¿cómo hago yo para, decir todo, para hacer todo esto que Marcelo dice? Esto no es para solamente grandes empresas, esto lo podemos hacer en nuestro pequeño modelo de negocios. Y les doy ejemplos. Alguien dice, bueno, pero yo no tengo una plataforma de seguimiento y de eh, CRM para dar, tener los datos de mis clientes y demás. Una plataforma, no necesitan tener, no sé, una plataforma X que sale varios cientos, de, cientos o miles de dólares por mes. No, hagan una planilla de cálculo donde anotan los datos de sus clientes. Vayan registrando cuándo cumplen años. ¿Qué pasa si el día de cumpleaños y tienen su WhatsApp, se lo mandan? ¿Cuánto les costó eso? Nada. Solamente estar pendientes de a ver quién, qué clientes míos cumple año, no, años hoy. O mandarle en ese mensaje, porque sos mi cliente y porque hoy cumplís años, tenés un 50% de descuento en todos los productos. Solo por hoy. Te espero porque tengo ese regalo para vos. La realidad es que eso es transformación digital también. Es haber usado una herramienta digital para para guardar los datos de toda la gente, porque no me los puedo acordar que esos datos se me ordenen en una planilla de cálculos por fecha. Entonces digo, ah, perfecto, hoy es 17 de julio, vamos a ver quiénes cumplen años hoy. Y agarro mi teléfono y le empiezo a mandar un WhatsApp a cada uno con esa promoción de regalo de su día de cumpleaños. Si eso me generó una venta nueva, eh, ya, ya la transformación digital en el... En el almacenamiento de los datos, en la búsqueda de la información y en la comunicación con el cliente lo cumplí. Tres principios básicos que tenemos que tener. ¿Cuánto gastaron? Absolutamente nada. Esto que uno puede decir, bueno, pero es bastante obvio lo que está diciendo. Sí, pero después lo pueden llevar a 500 clientes o a 1,000 clientes, que es imposible tenerlo en un cuadernito anotado porque no tienen cómo encontrar la información. Entonces, la transformación digital significa cada uno de los procesos que nosotros tenemos en nuestro negocio, desde el más sencillo como puede ser, anotar los datos de mis clientes y tenerlo ordenado en una tabla de Excel, en un computador, en un celular, donde sea, eso ya es una ganancia para nosotros. Y obviamente, cuando uno dice, bueno, pero no tengo, vamos a suponer, voy a seguir en extremos. Hoy, con digamos, creo que nadie encara un negocio sin tener un computador porque no puede facturar siquiera, porque necesitamos la factura digital. Entonces, computador van a tener. Si hacen una cuenta gratuita de Gmail, automáticamente tienen el Google Spreadsheet para usar una tabla de Excel. No saben cómo usarlo, buscan en YouTube tutorial de Excel y van a emprender cómo usarlo. ¿Quieren ordenar las filas? Busquen. ¿Cómo se ordena una fila en Excel? Y ahí lo hicieron. Todo esto, lo que, a lo que quiero ir es a que no hay excusas para no abordar la transformación digital para no usar herramientas digitales para mejorar nuestro negocio. Quien diga que es porque no sabe, porque no tiene, porque no puede, mi respuesta es, es porque no quiere, porque todos podemos hacerlo. El año pasado, cuando llegó la transformación, eh, no, perdón, cuando nos obligaron a transformar digitalmente nuestro negocio de eventos presenciales, yo pasaba noches sin dormir mirando tutoriales y buscando el cómo hacer un evento virtual. Y pasaba de largo, toda la noche estudiando. Tengo 50, eh, 50 años y tuve que aprender de nuevo a gestionar un negocio. Esto lo que significa es, ni somos muy grandes para hacerlo, ni no están las herramientas, necesitamos grandes fortunas para hacerlo. Es simplemente las ganas de decir, yo voy a poder y me voy a transformar. A partir de ahí empieza un camino. ¿Dónde nos lleva nadie lo sabe, pero a partir de ahí empezó ese camino. Y volviendo a lo que decía, es la colaboración definitivamente. Hoy colaboramos con un mensajero que tiene una moto y está registrado en Uber Itzo, pedido ya, y eso ya es colaboración. Usamos herramientas colaborativas para hacer el delivery. Usamos herramientas colaborativas para contactarnos en redes sociales. Todo eso implica transformación. Don Marcelo, y esto que usted nos está dando a ilustración es bastante importante porque para la audiencia... Así como usted lo dice, a mí me ha pasado también, y a un le ha pasado lo mismo, que cuando uno visita empresas siempre la gente se nos va a los extremos y nos dicen, eh, Max, no tengo plata para pagar por una página web, no tengo plata para pagar por un sistema de plataforma empresarial, o sea, ¿qué hago? Yo no sé manejar una computadora y esto que usted dice, yo siempre se lo digo también al pequeño y mediano empresario, al emprendedor o la emprendedora en etapa embrionaria es dar pequeños pasos, porque lo digo por mi situación, en su momento he tenido empresas también, no ha sido nada distante de lo que usted menciona a lo que a los tres nos ha tocado vivir y a veces la gente me dice estaba fundado empresa, le digo sí, claro, yo he tenido empresas, he tenido emprendimientos y he sabido lo que es a veces eh, no tener el presupuesto para poder y hey, tener todo a la vez. Y qué he aprendido yo, demos pasos pequeños y ¿Sí lo que yo le digo a un emprendedor, a una emprendedora qué puede ser un paso pequeño. Muy bien, empezamos a construir un Facebook, empezamos a diseñar una propuesta pequeñita de contenidos mensual para verificar cómo va mmm, lo que es el movimiento de cibernautas, o en este caso de comunidades virtuales de consumo. Y al otro mes, que le puedo decir a la persona? Bueno, abramos un WhatsApp Business y en el WhatsApp Business vamos poquito a poco contestando mensajes. Y como dice usted, abramos un Excel, vamos registrando poquito a poco los clientes. Ya después, con los ingresos que van entrando, podemos irlo canalizando para cositas que debemos de a pasito, que al final del camino, o cuando uno ve el camino atrás, dice usted, qué montón de pasos hemos dado, porque esto que usted dice yo lo llevo de la mano con algo que he llamado también la asociatividad empresarial y es uno de los temas que acá lo discutimos en el programa con uno de los invitados anteriormente, y hablábamos de eso de que la asociatividad hoy en día se hace no solo necesaria, sino que es indispensable para que las comunidades puedan eh, salir adelante, y esto que usted dice Marce no, Marcelo, estoy ahí de acuerdo con usted, porque no es eh, o sea, no es algo que es nuevo es que esto viene desde la era antigua si nosotros vemos la historia de la humanidad Empezamos a ver que la asociatividad se va desde que aparecemos nosotros como seres humanos en, en, la, en el planeta y empezamos a ver este tema de las tribus, los clanes, las famosas hordas, los primeros grupos sociales y cómo empezaron a convivir en comunidad con el concepto de eh, eh, la parte de compartir recursos, pero también veamos otra cosa que usted está diciendo y que le voy a rescatar también que me encanta a montones, que es eso de la omnicanalidad y nos hemos dado cuenta que en redes sociales no es tan cara realmente la publicidad, no es realmente tan onerosa la parte publicitaria, la parte mercadeo. Incluso uno con sus redes sociales puede empezar a hacer proyección de marca, proyección de imagen. Entonces todo esto nos viene a dar grandes enseñanzas de cómo hacer de cosas pequeñas cosas maravillosas. Y como usted lo dice, acá usted empezó con los proyectos de ItNow, de construcción, de conecta B2B Live, y, y usted entendió en la lección de mercado que no era el hecho de vender conferencias, era el hecho de llegarle a las personas a través de los medios digitales. Y ahora eh, eso nos da otra, otra, otra inquietud muy interesante, don Marcelo, que usted la, la, la, las ha planteado acá muy bien, muy bien en la mesa. Y es este detalle. ¿Qué aspectos son claves, verdad, don Marcelo, para poder conectar con el cliente de una forma no solo efectiva, sino que sea de una forma más allá de efectiva, sentimental, emocional, y que el cliente mismo se case con tu empresa? ¿Qué aspectos serán importantes en ese sentido, Marcelo? Creo que el primero es entender que el corazón de la transformación digital no es lo digital, sino la palabra transformación. ¿Y qué es lo que más se transformó? en estos últimos años, el cliente. Entender al cliente es el principio de todo esto que estamos hablando. El cliente es el centro de la cadena de valor hoy. Hace 100 años, Henry Ford decía, eh, voy a vender todos los autos que la gente quiera siempre y cuando sean T y sean negros. Hoy, nuestro consumidor co-crea el producto con nosotros muchas veces. ¿sí? Ya, ya llega al, ex, al otro extremo. ¿Por qué empiezo con esto? Porque lo que hay que entender es que ese consumidor hoy es el quien tiene, es quien tiene el poder. Y lo que tenemos que ver es dónde y cómo quiere ese consumidor que nos conectemos con él. Dónde y cómo quiere que le hablemos. Dónde y cómo quiere que le ofrezcamos el producto. Es cierto lo que acabas de decir, que las redes sociales hoy nos permiten llegarle a un montón de gente, pero hay que usarlas bien. Hay gente que piensa que, por ejemplo, y hay que entender en las redes sociales, hay gente que piensa que por publicar en Facebook ya lo van a ver no sé cuántas decenas de miles de personas. O, algunos ya entendieron que solo las ven su, sus seguidores y piensan que como tienen 3.000 seguidores, llegan con su mensaje a 3.000 personas. El algoritmo de Facebook hace que si yo tengo 3.000 seguidores, probablemente esa comunicación le llegue a unas 30 a 40 personas nada más. ¿Por qué? Porque lo que Facebook quiere es que yo pague publicidad para llegarle a mayor grupo a un grupo mayor. Y solo aquellos que son fieles y me tienen, digamos, que entraron varias veces, Facebook determina, le interesa esto, entonces me va a tener siempre en el feed. Lo cierto es que esa comunicación que tenemos hay que hacerla real, hay que pensarla realmente bien. Y saber que no me pueden hablar a mí de la misma forma en Facebook que en WhatsApp, que por correo que los momentos donde me conecto son diferentes, que el lenguaje que utilizo es diferente, que la intromisión, entre comillas, que tienen sobre mi persona en cada, en cada uno de los espacios de comunicación es diferente. Vuelvo a lo que decía al principio de esta intervención. El consumidor está en el centro de la cadena de valor. El consumidor es el que va a decidir qué quiere ver, cómo lo quiere ver, cómo quiere comprar, cuándo quiere comprar, cómo quiere pagar... Digamos que el cuánto por lo menos lo todavía lo, podemos, lo ponemos nosotros. Pero, pero todo el resto lo decide hoy el consumidor. Es decir, que la forma de poder lograr esa omnicanalidad y, y usar las diferentes herramientas es en empezar entendiéndolo. Es empezar sabiendo que lo más importante no es mi producto, sino que lo más importante es quien lo va a consumir. A partir de ahí empiezo a construir toda esa cadena. Y ahí empiezo a entender mejor esa omnicanalidad. Bastante eh, amplio, muy buena esta ilustración, don Marcelo, porque esto que se menciona para mí también es de importancia, porque hoy eh, lo que es el cliente, la persona ha cambiado. Y estoy de acuerdo con usted porque se ha cambiado en comportamientos, en estilo de vida, actitudes, actitudes de consumo, percepción, y ahora se ha vuelto no solo un consumidor investigativo, sino que hiperinformado, que hasta Absolutely. él mismo nos obliga a que lo incluyamos en la participación de cómo crear productos personalizados. Y esto a mí me ha dado grandes experiencias de que ahora no es solo decir... Don Marcelo, yo le vendo a usted un par de medias porque son un par de medias que te van a proteger del frío. No, don Marcelo, me puede decir perfectamente. No, Max, yo quiero que usted me haga unas medias con la estampa Lionel Messi porque es mi ídolo favorito. Y además de eso, quiero que me las dé en una cajita con los colores de mi selección argentina. Y que entiendo yo acá hay personalización, hay personificación, no Marcelo, hay autoconcepto, incluso hay cercanía. Con el concepto persona y estamos hablando de conectar con las emociones, con los sentimientos, con las percepciones de la gente. Entonces, aquí viene otra parte muy importante y esto ahí lo había escrito Mercados y Tendencias en uno de los artículos ahí que mencioné, eh, que se llama la teoría del abismo y viera qué modelo más interesante es este, porque en, en el tema de hoy es precisa, se ajusta a esto, cómo aprender como empresario o empresaria en nuevos modelos de negocio a brincarse el abismo es que ¿qué puede ser el abismo? Marcelo el abismo puede ser desde una crisis económica hasta un alza de impuestos hasta una nueva tecnología hasta cambios en el cliente y entonces vea, uno ve por ejemplo las empresas internacionales como Samsung, como Apple que, res, que nos las hemos mmm, elaborado en la cabeza lo que usted dijo Jeff Bezos con Amazon, pero en el caso de una PyME y esto es importante ¿cómo aprender a brincar el abismo, que esa es una pregunta que siempre me encanta hacer en seminarios y conferencias y decirle a los empresarios empresarias, ¿cómo nos aprendemos a dedicar el abismo? Porque hay varios factores dentro de lo que es cliente y usted lo dijo muy cierto. Los primeros adoptantes, ¿cómo conquistar a esos primeros adoptantes? Viene la mayoría temprana, ¿cómo empezar a crear bulla en la marca, crear percepción en tu empresa, tu producto, tu servicio con esa mayoría que ya empieza a aceptar el concepto negocio? Viene la mayoría. Eh, ya madura, que es cuando la marca se establece, se, se, se ve como tal en la sociedad como un estilo de vida, y ya viene la mayoría tardía, que es esta que dice bueno, eh, los últimos adoptantes por decirlo así, que dice ya totalmente la marca tiene presencia, tiene prestigio entonces yo la adopto, y cuando digo yo de brincar el abismo, es todos los factores que son adversos, cómo ver eso y entonces tomárselo Marcelo, ahí uno siempre se cuestiona, ¿verdad? Esto, ¿cómo nosotros le podemos decir a un emprendedor o una emprendedora, ¿qué elementos tomamos en cuenta al brincarnos el abismo? Ese abismo que vemos, que puede ser el mercado? ¿verdad? A ver, cada uno tiene su propio abismo, tal como lo acabas de definir, con lo cual no hay reglas generales para esto. Esto es algo que cada uno tiene que entender cuál es el problema que va a solucionar y con qué herramienta nos va a solucionar. Lo importante para mí, eh, y esto es algo que... Eh, me han tocado vivir muchas crisis y sobreponerme a las mismas. Eh, a mí me tocó, yo, yo siempre digo, yo vengo del mundo de las revistas y al, el COVID a las revistas le llegó muchos años antes que esta pandemia que nos toca vivir, porque hubo un año a otro donde el 90% de mis clientes me dijeron no te, no te voy a volver a comprar porque no tengo más presupuesto para inversión en pauta en revistas. 90%, de un año a otro, o sea... Digamos, imagínense lo que es esto, cuando yo lo decía esto a principios del año pasado me decían, no, eso no existe. Y de repente alguien que tenía un gimnasio le cae un 90% y de repente que alguien hacía, que hacía bodas le cae un 100% o un centro de convenciones o una un salón de fiestas infantiles, de repente ninguno puede seguir facturando. A mí me pasó eso tres años antes. ¿Por qué? Por la transformación digital y los cambios en la industria. Por eso digo que el problema aquí es no entender que no es un tema solo de pandemia, es un tema de cambio de era, de cambio de modelo de negocio, es un, un problema de disrupción y que ese abismo que alguien puede tener hoy, mañana va a ser otro. Hoy la banca está sufriendo los cambios de forma radical eh, y estamos hablando quizás de las empresas más grandes que, tiene una, que tenía por lo menos una economía. Eh, y los bancos, el mes pasado, los, las, gran, las más grandes entidades de España despidieron, no sé, 8.000 personas una, eso fue CaixaBank, como, como 6.000 personas BBVA, eh, cerraron como un 20-30% de sus sucursales físicas. Eso significa que este abismo no, no es solo para las pequeñas empresas que decimos qué vamos a hacer, es también para las grandes empresas. Lo que hay que entender es que es un cambio de era. Y que tenemos las herramientas como emprendedores, porque algún momento decidimos empezar a emprender, tenemos la herramienta para, para poder enfrentarnos a ese abismo. Lo que, lo que hay que hacer es no tenerle miedo. Y es decir, no, obviamente no, no tirarnos si no, si no vemos un poquito de agua en la piscina, pero, pero saber que hay herramientas y hay, como dije, ante abundancia de recursos a nuestra disposición que pueden hacernos más llevadero ese pasaje por ese por ese abismo que acabas de mencionar eh, pero hay que buscar cuál es la herramienta que vamos a usar pero créanme hay muchas más de las que imaginan Don Marcelo y qué buena esa parte de verdad, muy bien esto que usted me está mencionando, me reía en mis adentros ¿por qué? porque es que tantas veces nos ha pasado a todos este detalle que el abismo es que el abismo es de momento, si es cierto Marcelo no solo lo vemos como la pandemia, es que el abismo puede ser eh, cualquier situación que se nos presenta y vea usted como en eh, Conecta V2V Life lo hicieron bien porque cuál era el abismo, la pandemia eventos masificados, congresos, a nivel nacional e internacional, aquí en lugares, ¿Y qué, dijo, y qué dicen ustedes, nos brincamos en el abismo, ¿cómo no lo brincamos? A nivel virtual, y fue cuando nacieron los stands virtuales, viendo un poquito la feria virtual, las conferencias eh, simultáneas virtuales, y vea y vea qué interesante, como ustedes mismos también tienen el arte de brincárselo, y empezar a ver en el mismo abismo las herramientas a favor, porque en eso es, es que, vea que, Qué, qué rica esta experiencia ahora que lo tenemos acá compartiendo con nosotros ese detalle, porque es que es para que la gente comprenda que realmente sí, el abismo va a existir, pero en nosotros está cómo saber aprovechar ese abismo a favor para poderlo no solo brincar, sino dar ese salto que hay que dar, porque vea, por ejemplo, un tema interesante cuando se da la pandemia y yo veo que Uber... Era solo Uber en su momento como el transporte público. Pero ¿qué entienden ellos con la pandemia? La gente está en las casas, la gente necesita servicios, productos, la gente necesita con sus familias algo. Y ahí es ahí donde diversifican con el tema ya Uber Eats. Y esto les ayuda mucho en esa parte de cómo diversificar con Uber Eats, un producto adicional, y ver cómo el tema de servicio express resulta. Y ahora uno ve otro tema también en los nuevos modelos de negocio, Marcelo, que me ha llamado mucho la atención de esto. También hablé en su momento acá en Mercados y Tendencias, que es el marketing de proximidad, que si bien es cierto ya las empresas, digamos, norteamericanas, europeas, antes de la pandemia lo utilizaban, pero ya con la pandemia se vino a transformar en un estilo de vida. Y a qué me refiero? Cómo saber hacer de los negocios físicos y de los negocios virtuales motores de búsqueda de clientes? para mostrar productos o servicios, mostrar promociones. Hay, una, hay un tema ahí que me gustó mucho, que hay empresas que utilizan dispositivos en sus planimetrías, que son los famosos beacons, que son como frijolitos, que usted pasa a 10, 40 metros del negocio y al dispositivo te cae la comunicación, la notificación de oferta de promociones, y te dice Marcelo, solo por hoy, durante los primeros 15 minutos, el, qué sé yo, por acá, eh, los pañuelitos desechables a un 5% de descuento para su hogar, aproveche esta promoción, y que ¿Qué hacemos? Impulsar y motivar al consumidor a que nos visite el lugar. O con este código QR, al presentarlo en tu negocio, recibes tanto por ciento de descuento. ¿Qué tan importante también eh, el marketing de proximidad se ha vuelto eh, como una herramienta fundamental para los nuevos modelos de negocio, Marcelo? Eh, a ver, es, eh, para mí es fundamental, pero, pero con una aclaración. Eso ya no es de las herramientas tan baratas que hay porque tengo que tener un programa que geolocalice a las personas. Si puedo hacerlo me parece fantástico. Hoy los sistemas permiten determinar que yo pase a cierto radio de eh, un determinado lugar y puede el sistema mandarme un mensaje de alerta diciéndome estás a 100 metros de aquí y tengo esta oferta para vos. Eh, hay que encontrar cuál es la plataforma correcta, hay que ver cómo se generan esas promociones pero hoy existe la tecnología para eso. Lo que yo creo es que la, la ventaja, del, digamos, ese para el mensaje instantáneo. La otra es lo que es la geolocalización de una comunicación. Entonces, yo puedo decirle a una red social, este mensaje publicitario no lo tires a todo el mundo, porque si alguien me compra desde Finlandia, no, mi producto no llega. Eh, hacelo a 5 kilómetros a la redonda de tal punto. Entonces, yo le digo que solamente le va a llegar a quienes estén conectados y Facebook determina quiénes son los que están conectados en ese momento a, de, a un radio a la redonda de un punto geográfico. Entonces, absolutamente que se puede hacer, creo que vuelvo, esto tiene que ver con usar las capacidades digitales instaladas, no desarrolladas por uno, sino desarrolladas por otro, que ya hizo la inversión y yo consumo un pedacito de esa capacidad instalada. No tengo que poner satélites para poder geolocalizar. Ya alguien los puso. Entonces, uso esa capacidad de satélites y la geolocalización de la gente. Nosotros en cada uno de nuestros teléfonos tenemos algo que indica dónde estamos. Entonces, esa tecnología que permite hacer eso hace que yo, hoy con una pequeña inversión, pueda mandarle una comunicación a los que están en un cierto radio a la redonda de mi punto de venta. Todo esto es entender cómo piensa el marketing digital, cómo piensan las herramientas digitales para sacarles el mayor provecho. E insisto, eh, y quiero que esto les, le quede a la audiencia como mensaje, es esto no es de grandes empresas. Esto es un tema de voluntad, de buscar tutoriales, de escucharlos, de sentarse en una silla y decir yo voy a entenderlo y si lo tengo que escuchar cinco veces hasta que lo entienda lo voy a escuchar cinco veces. Y si ese no fue este el tutorial para mí, voy a buscar otro tutorial pero voy a buscar hasta que logre aquel que me logre explicar esto que yo necesito saber cómo operar para mi negocio. Y no, me imagino, ya son las dos, creo que ya vamos casi cerrando, pero me gustaría que les quede la frase que mencioné antes y relacionado con lo que dijiste hace un ratito. Hay un abismo que sortear, hay una crisis que sobrevivir, pero me quedo con la frase de Winston Churchill, nunca desaproveches una buena crisis. Esta crisis es demasiado buena, desgraciadamente, pero es una oportunidad para todos. La oportunidad de construir el nuevo yo de los próximos años, nuevo yo personal o nuevo yo comercial. Esa es la gran oportunidad que nos presenta. Don Marcelo. Muy importante esa última frase que usted menciona, claro que sí. Y es que tenemos que pensar así, ver las crisis como ese gran motor de oportunidad, ese gran motor de motivación, de búsqueda. Y sí, como eh, usted lo mencionaba, bueno, ya llegamos a las dos de la tarde, pero qué bien esta parte que usted nos da y nos ilustra. Y si la audiencia quisiera localizar, preguntar por servicios de consultoría, de conferencias de don Marcelo Burman, ¿a dónde podemos localizar a don Marcelo Burman? Ahí creo que en pantalla pusieron varias veces mi, mi correo electrónico, marcelo arroba .com. así que bastante sencillo de tomar nota y estoy a disposición de la audiencia, eh, uh -huh. ojalá sigamos en contacto. Don Marcelo. Esta es la primera de muchas participaciones que vamos a tener con usted. Honrado, nos hemos sentido hoy de tenerlo en nuestro espacio y compartiendo no solo grandes momentos de negocio, sino qué bonita la reflexión y la enseñanza que hoy usted nos ha dado, Marcelo, en esta grata hora de ver las crisis como grandes oportunidades. Y qué mejor ejemplo que usted lo, lo puso con sus emprendimientos, ¿verdad? De decir, sí podemos cuando vemos la capacidad de visión y la capacidad de oportunidad. Y eso nos dice mucho, ¿verdad? Porque qué bonito traer a una persona que no nos diga qué hacer, sino que más bien qué ha hecho él para salir adelante y ser ese testimonio para nuestra audiencia y decir si sí se puede. Y estamos de acuerdo, don Marcelo, si sí se puede. Y qué placer, veamos Marcelo, un placer haberlo tenido acá en nuestro espacio. Gracias eh, por venir. Un honor. Un honor, ha sido un honor para nuestra audiencia, también un honor tenerlo por acá y a nuestra audiencia un honor estar con ustedes, compartiendo un momento más de negocios y el próximo sábado volveremos a compartir otro momento más de negocios. Pero Marcelo, muchas gracias de verdad y de verdad que sin palabras toda esta ilustración que nos da. Un verdadero gusto y ojalá uh -huh. si alguien sacó una, una nueva idea para su negocio el día de hoy, ya valió la pena este tiempo. <risa> No, Así y sobre es. todo que está tomando un tema muy, muy, muy actual, ¿verdad? Que es el tema de la transformación digital. Que hoy en día, seamos eh, pequeños empresarios o seamos grandes, igual sufrimos la, el tema de transformación digital. Y eh, valiosísimo su aporte, don Marcelo. De verdad que de todo corazón un agradecimiento por parte de Cartago Medios por eh, estar con nosotros y engalanar. Este programa de café empresarial realmente hizo de ese café un café delicioso, el día de hoy enriquecedor y definitivamente con grandes <risa> conocimientos, de verdad, Don Max. Así que, de verdad, eh, estamos muy contentos y estamos eh, entonces para el próximo sábado si Dios lo permite a partir de la una de la tarde hora de Costa Rica, dos de la tarde hora de Panamá y también cuatro de la tarde en Argentina, nueve de la noche en España, que ya se van a, a descansar, pero dicen que igual toman cafecito en la noche y dicen que les gusta tomar el cafecito de Costa Rica, fíjate, para nuestros hermanos eh, españoles. No, Max, te despide y nos vamos. Muchas gracias Don Marcelo de nuevo, muchas gracias Don Heiner también que siempre estamos acá haciendo maravillas, construyendo grandes momentos de negocio a nuestra audiencia, de verdad, que hoy sea ese fin de semana hoy especial, como dijo Marcelo, dejar una idea para ponerla en práctica y hoy les digo muy buenas tardes. <música>